No sé qué me pasó ayer, de pronto solo pensé en ella. De pronto bajó de una estrella, de pronto me cantó una nana. No sé qué sentí yo ayer, de pronto pensé en esa mujer. Y no sé por qué de pronto lloré, recordando cómo la adoré. No habrá nadie como ella, no habrá nadie que la iguale, nadie me dio tanta vida, como lloré su partida. No sé lo que me pasó ayer, pero ella apareció en mi mente. La vi completamente de repente. Esta vez me apareció dormida, y es que quiero repetirlo, ella ha sido única y irrepetible.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 su partida No sé qué me pasó ayer De pronto solo pensé en ella De pronto bajo de una estrella De pronto me cantó una nada No habrá nadie que la iguale Nadie me dio tanta vida, como lloré su partida.